El señor Tamboleo, para terminar ya con el señor Petro y lo que ha significado ese viaje. Yo creo que lo Roberto, lo, a, a, la parte que ha abierto en el sentido de cómo está degenerando las instituciones en Colombia...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 taparrabos. Claro. O sea, eh, luego bien que se han llenado el estómago. Ya está bien.